Bueno, dejen sus preguntas y respuestas, porque ya era hora de que hiciera esto, xd, las reglas. 1. Dejen hasta 5 o 10 preguntas. 2. Pregunten lo que quieran. Bueno, ya sé que son 2, pero fue mi decisión. Adiós, y suerte.